Incluso de la mañana del domingo este, estamos aquí dentro y llegaron dos oficiales a tomar los datos de cada uno de nosotros. Llegaron ahí al portón y nosotros este, accedimos a dar la información. Eh, en ese momento llegaron también eh, dos muchachos violentamente cortando el cable. Bueno, apenas amarrar la puerta cortóme para que no entrara nadie. Entonces ellos este, llegaron cortando el cable, volando el cuchillo a todo, con un cuchillo. Hasta el oficial estaba ahí tomando datos y él, ella le dijo que no hiciera eso nada ¿no? más. Mas cuando estaban haciendo eso, no sé si lo hizo por entretenernos allá, se metió un grupo por detrás de la casa, hace es un charrale y para allá, eh, se metieron por atrás y, y, y aquí estaba mi hija dentro y, y el chiquito, entonces mi hija corrió a agarrar al chiquito y, y se, arrimó, se agarraron allá afuera, seguro, porque ellos querían golpear a todo el mundo traían de todo, ¿no? solo hierros, digamos. Yo veía solo hierros nada más, por todos lado, porque yo un momento que yo vi eso, yo, yo corrí otra vez, porque yo había venido a venir, y luego corrí a avisarle a la policía para que ellos entraran. Habían dos nada más. Y, y, pero yo vine corriendo adelante a los policías, y yo vi que estaban atrapando a, a, a mi hija hasta mi esposa estaba por ahí, entonces este, yo me, me la balanceé a agarrar un tubo de un tubo que estaba en el aire, que iba a caer en la cabeza de uno y, y lo logré sostener y, y la prueba de que no recuerdo no más nada, yo este, solo veía tubos por todos lados nada más y cuando vuelvo a recordar otra vez fue porque este, eh, me pegaron un, un, como un me pasó algo así como por la pierna. Tengo un rasguño por aquí. Entonces vi que era algo con su cortante. Entonces ahí me enseñé a ver, a ver cómo, cómo me protegía de eso. Ya venía otra vez el, el gancho hacia mi cara. El gancho venía hacia mi cara. Entonces yo, yo levanté la mano para protegerme un poco. Siempre me, me alcanzó aquí. Y con esta mano podía agarrarle atrás el tubo. Y en eso entonces me, me dieron otros, otros tubos por detrás. Entonces agarré otro tubo aquí. Y entonces vino otro, otros ahí, y me daban ahí. Y yo iba jalando para allá y quitándome los golpes. Yo lo que estaba era sosteniendo. Pude zafar un tubo. Y pude haber golpeado a muchos con ese tubo. Pero no lo hice. Yo lo que quería era nada más que no, que no pasara más eso. Que no pasara más. En eso, este... En eso, este... Llegó otro muchacho y comenzó volando por encima, otros tubazos, y como no me alcanzaba o no me pudo pegar, entonces me hacía chuciar y uno de esos me tocó. ¿sí? No fue mucho. Yo de momento no sentía nada por sí. Eh, y ahí sostuve yo esa garzuda hasta que llegó la, la policía. Y la policía viendo que, que estaba eso ahí, más bien me agarró a mí, no sé para qué. Me agarró a mí y me ahorcó ahí un poco. Y yo lo que estaba era pegado ¿verdad? para que no soltar, no soltar la ganzúa. Hasta que ya vi que llegó otro que tenía otro guarda, otro policía. Entonces este calculé que ya ellos podían hacerse cargos entonces sí lo soltó. Entonces sí ellos sí, estaba, sí decomisaron todo lo que había. Es lo que yo recuerdo nada más en ese... En ese Ahí, pude identificar si sí, las personas que yo tenía, porque como yo los estaba sosteniendo ahí, y jalé bastante ya hacia abajo, los tenía así frente a frente. Entonces yo pude ver quién tenía la ganzúa, quién me cortó, quién me lanzó el chuzazo, y, y quién me tiró los garrotazos de frente, los de la espalda, no sé quién, quiénes fueron, pero sí fueron. Bueno. ¿Quién tenía la ganzúa? Una muchacha, yo tengo el nombre ahí nada no más. A quiénes más identificó? ¿Sabe los nombres? Sí, ¿Puede decirme? El, identifiqué, identifiqué en, en, principalmente, digamos, el de la ganzúa, ¿no? una muchacha, tengo el nombre, y el de el muchacho, también tengo el nombre, y los, eh, los dos más que estaban pegados a, a los, conmigo también ahí, porque yo tenía los tubos de ellos también pegados en la mano. Este, también están antiguos eh, y de ahí entonces cuando ya se aplocó eso porque gracias a Dios llegó la, la, la, la otra policía que ellos solicitaban y entonces se apropió todo y ellos entraron con gente a sacarnos aquí de totalmente a la mar. ellos reventaron todo golpearon golpearon a medio mundo no respetaba nada, bebés nada. No, no. Y llegó la, cuando ya llamaron a la ambulancia, tardó como una hora, hora y media porque llegué. Y ya entonces me di cuenta que era que me había gustado. yo nada más me acuerdo que si me tiraron el pero no me di cuenta que se me había allá no sentía se solo entonces cuando ya llama, llama, me llevaron para allá, este, el médico me, me valoró y me coció, este hombro lo... no aguanto levantar el brazo hacia arriba, el doctor me transó así duro por todos lados, es cierto no me dolió nada, pues yo no, no siento nada, pero yo no puedo levantar el brazo, me duele mucho. Entonces, y eso fue el domingo, yo vi eso en... sí y me duele mucho, no sé por qué me duele. Y el médico eso es lo único que me hizo coser, ponemos dos inyecciones y regalarme unas pastillas y también las vámonos. Y ayer para poner la demanda también, este, se suponía que a, la, a las nueve recibían a mí, lo atendieron como a las diez y media, de, y a la hora plantearon a la demanda, le preguntan directamente nada más quién te agredió, y nada más, me preguntan cómo empezó, qué fue lo que pasó, que solamente eso. ¿no? ¿Quién le preguntó? La que me, me hizo el doctor Ajá. El OIJ, ustedes han puesto la denuncia. Mm, cuando yo le pregunté que cómo hacía yo para un dictamen médico, que si, que si tenía que ir al OIJ, ellos, la, la muchacha me dijo que yo no tenía nada que ir a hacer al OIJ, pero sí me estuvieron molando. Rondo. ¿Quién le dijo eso? Una muchacha, la que me atendió en La declaración, la que me tomó la declaración. ¿De? Y ¿En la tengo, caja del seguro? No, eso es en la fiscalía, cuando yo ah, fui a okay. demandar. Entonces, no sé mucho, llamé para apartar la cita. Me acaban de decir que a la otra semana me llaman para que me hagan el en ahí. Eso es lo que... Pues, hey, ¿Usted cree... ¿Qué piensa? ¿El gobierno ha venido? ¿Hay autoridades de gobierno, además de la policía, que hayan venido? Yo aquí no puedo identificar quiénes son del gobierno, quiénes este. Lo que sí pienso yo es que, que, que aquí en, en este país hay, hay, hay este, leyes que que declaran y la ejecutan muy tarde, con muy lentos. No, no, no, no agilizan lo que acuerdan. Y entonces sucede en estos casos. que tenemos mucho tiempo de estar en esto y, y todavía no hay solución. ¿Qué pasará con el gobierno? ¿Y cuál es la solución, don Julián? Ya yo para más allá ni estudié, apenas sé leer, escribir y no puedo, no puedo opinar, decir cuál será la solución. Hay muchos que están encargados de eso y no sé, ellos me dicen que, que sí, Como le digo, yo no, no estoy muy al tanto de eso, porque yo este, no reconozco quienes tienen el poder para poder uno, decir que que sí, los, los, los vinieron y acordaron esto, porque ahorita, ahorita estoy viviendo aquí, ayer acordaron, delante de mí acordaron, que los que estaban detrás de la casa, esos, los que estaban ahí, se iban a quedar ahí, y, los, y que no podían, en, en, en, en, no podían entrar en ninguno de ellos más, de más, y nosotros también. Ahorita estoy oyendo que ya entraron unos. Entonces, ¿a dónde queda eso? Eso que se acordó ayer. Uh -huh. Entonces son cosas que es un desorden. En realidad es un desorden. Uh -huh. eh, no hay un, un, un fundamento para lo que se acuerde y se cumpla. Así como entraron ahorita más personas detrás de nosotros, Allá atrás de la casa, más tarde puede entrar más y más. Y como no hay nada que los pruebe, eso es lo que nos dicen, no hay nada que los pruebe, entonces se si hace otra vez otro bochinche, y, ¿y ¿quién tiene la culpa? No sé, por no poner un acuerdo firme. Bueno, ¿De quién de, es la propiedad? De Grace, ahorita, en este momento, bueno, la propiedad es de la asociación, se lo otorga a la hija mía, a Grace. ¿Y por qué estas personas se meten? Ellos este, alegan que, que estos es de ellos, que estos es de ellos, en realidad puede ser de ellos, qué sé yo, el techo, el, la, una cama que tienen ahí, tal vez, un pero no, no la tierra, la tierra es de la asociación, de la asociación y la asociación acuerda con, con la junta de ancianos otorgarle el derecho a la hija mía. Entonces, no, todos ellos están con la fin de, de apoyarse a ahí, porque este no quieren vivir, entonces ella quiere la tierra para que, para vivir. eso es, lo que es por la tierra.